En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Vamos a conversar con la vicealcaldesa del Cantón Catamayo, Narcisa Gila. Eh, coméntenos cómo se ha visto eh, esta participación de nuestro representante eh, en este certamen de arte acá en la provincia de Loja, especialmente, eh, pues una trayectoria de muchos años de Espartaco Abrigo y que hoy se le ha hecho un reconocimiento por parte de la Casa de la Cultura. Bueno, muchísimas gracias al medio de comunicación por darnos la apertura para poder expresar también con orgullo sano este logro de Espartaco Abrigo que nos enorgullece a todos los catamayenses. En verdad, esta trayectoria artística ha sido el día de hoy premiada. Con un justo homenaje a nuestro artista catamayense, en verdad se lo merece, es un joven que, que trabaja día a día en sus proyectos y no solamente premios acá, sino también fuera de nuestra provincia de Loja. Digno de felicitarle a él, de augurarle éxitos, que siga adelante y que Dios le bendiga para que siga cosechando nuevos éxitos. Usted como una autoridad y también como catamayense, ¿qué decirle a la juventud que está emprendiendo en la, en la parte de la cultura? Pues sí, miren, aquí tienen un ejemplo grande de Espartaco y de muchos también artistas más catamayenses a la juventud, para que cuando se abran los cursos de, de pintura y dentro de algunas otras artes, eh, concurran, porque es muy bueno de que los jóvenes también empiecen a, a, a demostrar sus destrezas que, que ellos tienen desde niños, porque los cursos que ha impartido Espartaco Abrigo son desde los niños de, de la edad de 5 años en adelante. Entonces invitarles también a que formen parte cuando él o el museo también de, del GAD Municipal de Catamayo organiza para que los papacitos inviten y los hagan inscribir a todos estos niños y, y puedan ellos también llegar algún día no muy lejano también a, a estar ganando estos premios como lo ha hecho nuestro catamayense Espartaco Abrigo Vamos a decirle a un viva a todos los amigos que nos van a observar en esta, en esta entrevista. Un viva a la cultura, que viva la cultura de Catamayo y de la provincia de Loja. Que viva y que viva Espartaco. Muy bien, hemos dialogado con la vicealcaldesa del cantón Catamayo, Narcisa y eh, ya nos ha dado su punto de vista como autoridad y también como ciudadana catamayense.